El Enderman Uy Casi me muero Ok Se me recargue la vida Para comer otro poquito Ay se me durmió la pierna Se me recargue la vida Por favor Para pues subir Dios mío Casi me mata una araña Ni siquiera el Enderman Porque el Enderman lo envió a los ojos y me dijo Hola wey ¿Qué tal? ¿Qué tal tu día? Y yo, pues chido. Entonces, ojalá con cuidado nos agachamos. No queremos morir. A ver. Soy un pro player, papá. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ahí vamos por ese slime. Uy, hay un montón. Hay un montón aquí. Y eso es bueno porque podemos hacer... Uy, me van a matar Me van a matar Ese slime no puede pasar por ahí Los chiquititos creo que no hacen nada Más que saltarte encima y ya Esto es bueno Ya este va a soltar a estos que sí hacen daño Y luego vamos matando a los pequeños Ah, qué sonido tan desagradable. No mames, el ataque de los slimes es real. Los slimes atacan el planeta. La vergui. A ver. No vamos a gastar nuestro pico. Para nada. Ay. Hola. Debí. Ay, ay, ay No uses el pico, JM Ok Debí agarrar lava Debí agarrar lava porque Voy a ver si la agarro Ok Voy a, hacer... Voy a poner la mesa de crafteo por acá Que no me la traje No me la traje Así que vamos a fabricar otra Malgastando madera Y vamos a hacer nuestra mesa de crafteo la ponemos ahí y hacemos un tobito. ¿Ok? Y con ese tobito vamos a agarrar lava. Rica lava. Siento que voy a morir porque chivo que se devuelve ese noca. Eso es un dicho de acá de mi país. Lo siento. A ver, vamos a dejar los chuletones por acá. Y vamos a poner piedra para poder hacer nuestro puente a la lava. Que esto es mala idea. Pero quiero lava porque así no voy a volver a bajar otra mina. ¿Verdad? Y creo que de ahí sale. A ver. Sí, de ahí sale. Y me voy. <ríe> Perfecto. Ya estamos ready. Estamos ready para la fiesta. Tú, tú. Nada, me había salido tan bien en otro mundo de Minecraft, se lo juro. <ríe> Vamos a seguir agarrando hierro Porque El hierro es muy esencial también Aparte de la madera Y todo lo del principio La madera Es algo muy esencial En Minecraft No hay más hierro por aquí No Ok Y ya ay, Es de noche Así que tenemos que salir con cuidado De que no nos maten Salir corriendo a nuestra casa Que la casa está por acá Uy Creo que la casa estaba para acá Ah, ya está, ya está Uy, es un hueco ahí Vámonos a nuestra casa ¿Y por qué la mitad está alumbrada y la otra mitad no? Hay un esqueleto aquí ¿Es un esqueleto? Sí O el esqueleto ¿Qué onda? Tiene una armadura de malla, weón. ¡Ay! Quiero, quiero pegarle para ver si me suelta la armadura. Sí, me soltó unos pantalones. En efecto. A ver, vamos a botar los ojos de araña. O las semillas, que las consigo en todos lados. <ríe> Me dropeó otra cosa, la arena fuera fuera A ver, dónde se suelta Ok Ok, listo Tenemos lo principal Y aquí Ya creo que tenemos Dos capítulos cubiertos Ay Y tenemos diamantes Tenemos un pico de diamantes Tenemos muchas cosas me siento muy feliz <risa> Y bueno, a fabricar luego Con eso, ya vamos a pasarlo Más primordial Para allá Y esto A ver Esto lo voy a, no, no, no, no Vamos a dormir, vamos a dormir porque Esto es muy mala idea de estar Haciendo las cosas de noche Recordemos que está en difícil Lo que vieron el primer capítulo, vieron que lo puse en difícil Y bueno Ahora lo que queda es meter esto acá, más 13 de carbón. Y uh, la, la señor francés. Eh, pico. Ajá, ya, ya, ya. Estas piedras no las voy a necesitar. Ya tenemos para hacer unas cañas de pescar. Tenemos muchas cosas. Fuimos a esa mina y sacamos mucho provecho. Esto, y ya Y ya A ver cuánto tiempo llevamos de grabar Perfecto, con eso saco unos dos capítulos Uy, mira el vendedor uh, No, este capítulo lo vamos a terminar mucho mejor Porque mmm, Lo voy a matar De verdad no le encuentro Utilidad al vendedor Entonces vamos a hacer esto Y vamos a hacernos Una una cosa de esta la ponemos aquí En el patio Aquí, al lado, ahí Y vamos a matar al vendedor Para quedarnos con sus llamas Así Así de malos somos Hola vendedor Mira, te digo No te quiero matar, ¿verdad? Pero eh, estamos en un mundo de supervivencia Y tú, tú No es que me quedes muy bien pues, Porque eh, te me quedas viendo Y aparte esa nariz de de nepe no, no lo voy a decir Esos ojos verdes de aceituna Me enamoran un poco Pero no es suficiente Te quiero Te recordaremos Chao No me vayan a escupir güey Ya va, ya va Relájense no No, no, no, no. Nada de peleas pendeja Vámonos Vámonos, vámonos No hay peleas Ahí Ahí Tranquilitas Pero la otra cuerda sí si es que la dropeó Sí, ya la dropeó ahí Donde está una llama Va a estar la otra Así que Vamos a usar una sola cuerda Ya tenemos una llama Para nuestros viajes ancestrales Bueno muchachos Espero que les hayan gustado los capítulos Y nos vemos en el próximo capítulo mañana Dale like, suscríbete, comenta Y me ayudaría muchísimo de verdad Esta serie la llamamos on fire Ya conseguimos diamantes Y ya lo que quedaría es hacer Nuestro portal O sea, hacer nuestra oxidiana Que hacemos con agua y eh, lava Y ya esto sería todo Llegar al infierno, buscar nederita y hacer todo lo que esta versión trae de nuevo. Vamos a un próximo capítulo mañana. Chao. Ya saben, recuerda, recuerda comentar que me ayuda bastante. Y los mejores comentarios van a estar saliendo a partir del capítulo 5. Ahí bien bonitos a lo último. Y bueno, sí, ya, ya no me enredo más y me voy a la verga. Chao.